Me llamo Laia, tengo 11 años y estamos a, aquí están a favor de la alimentación vegetariana y a este lado en contra. ¿Os podéis presentar? Hola, soy Marta. Y yo Mohamed. Y estamos a favor de la alimentación correcta vegetariana. Muy bien. Hola, me llamo Indy y nosotros estamos en contra de la, vegetar de la alimentación, alimentación vegetariana. Yo me llamo Antonio. ¿Quién quiere empezar? Vosotros ¿Cómo? mismos. La, vegetac la vegetación está adecuadamente planificada, son saludables y nutricionalmente adecuadas. Además que tienen alto contenido en fibra y antioxidantes. ¿Algo que decir? Que siendo vegetariano, aquí hay, se demuestra en un que siendo vegetariano pierden muchos más nutrientes. Eh, ¿Cómo explicarlo? A ver, o sea, hay un estudio que demuestra que, que las vitaminas, los nutrientes, las vitaminas del de B... Del complejo B, eh, ahí, en el complejo B hay... Eso está dentro de la carne roja y eso está... lo han dicho un, un estudio. ¿Algo que contraatacar? Da igual que dejes de comer algunos alimentos, ya que cuando los compras en el supermercado no sabes qué lleva, cómo lo cogen, si a los animales para cogerles la carne los torturan o los matan en fábricas y no tradicionalmente... Muy bien. Son las propiedades para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo y la lactancia. ¿Algo que decir? Que siendo vegetariano, como habéis dicho, que las plantas, no os no creéis que porque sean plantas no se matan. Claro que sí que se matan, porque mmm, los tomates lo cortan y todo eso que mucha gente compra eh, la, eh, la carne de los animales que han vivido muy bien en una granja eh, grande, pero también hay eh, como por ejemplo pollos, eh, gallinas que han estado en, un en una caja muy pequeña con 20 gallinas y eso lo han le han dejado que, eh, que solo coma mucha comida y, y eso también se pueden comprar pero esos solo tienen ¿tenéis algo que decir? ¿Moja? Um, sí, pero los huevos que ponen la gallina te ponen más fuerte, son proteínas siendo vegetariano tampoco puedes comer toda esa clase de animales ¿vosotros qué pensáis? sí, porque hay vegetarianos que solo comen frutas y verduras y que comen otras cosas, por ejemplo, mi prima come frutas, verduras y la clara del huevo muy bien dicho ¿Alguno de los dos? Que prácticamente la carne está encima de, de la pirámide alimenticia y las verduras están como lo más necesario. Te protege, te protege el corazón y es muy importante y te y te lo mantendrá saluda saludable de esos tics desintoxicarás tu cuerpo y en consecuencia te sentirás más lleno ¿de ¿Qué querías decir algo que la carne eh... En la pirámide pone que la carne es lo menos que se utiliza, pero la carne tiene vitaminas que necesitas para crecer cuando eres niño. ¿Maja? ¿Tenéis alguna prueba? Eso, ¿tenéis alguna prueba? Que hay un estudio que, es, eh, que, antes lo he dicho, que se identifica que no comiendo carne, toda esa clase de carne, carne roja, etcétera se pierde mucho más nutrientes, vitamina B6, y afecta tu crecimiento. Bueno, vamos a ir haciendo un resumen, porque no queda más tiempo. Además, estas dietas se debe vigilar el aporte de energía y ciertos nutrientes, calcio y vitamina D y B. Eh, Hacer un resumen de lo que habéis dicho. Que como que ya he, antes he dicho, la carne eh, no es mala para comer porque tiene vitaminas para... Y si para y si eres vegetariano está de pequeños si empiezas siendo vegetariano, afecta tu crecimiento y de mayor pues puedes tener grandes Muy bien y bueno ya se nos acaba el tiempo, adiós y espero que os haya gustado este debate